Compartir videos en grupos es un verdadero imán para conseguir seguidores fieles. Una vez que subes tu video en tu fanpage, te vas a dirigir donde está el mismo y vas a poner la opción que dice iniciar video en grupo. Esto es una locura realmente. Aquí esperas que se descargue la lista y vas a elegir cualquiera de ellos que quieran compartir tus videos. Simplemente das clic en iniciar y empieza la fiesta de seguidores fieles. Ves, así de sencillo consigues más seguidores en tus redes sociales y de manera orgánica, gratuita. Suscríbete a este canal, activa la campanita y te invito a seguir viendo todos los demás videos.